La gravedad de la situación del de pueblo mapuche, de las mujeres encarceladas. No olvidemos que en nuestro país el Estado argentino obligó a una mujer mapuche a parir en reclusión. Todo eso es denunciado en esta conferencia de prensa que fue brindada en Capital Federal a través de la CTA Autónoma... ...donde de voz y puño escuchamos las palabras lacerantes de Soraya Maicoño, quien relata lo que está sucediendo con las hermanas que están siendo retenidas en prisión domiciliaria a pedido de la mafia terrateniente en Río Negro. Fortaleza, para decir de lo que sentimos, para decir cuál es nuestro derecho como pueblo, como todos los pueblos originarios. Por eso nuestra presencia, que escuchen nuestra voz a través de de nuestro Pulonco, Pupillancuche, Pulahuentuchefe, Putayelfe, Puerquén, Pucona. Todo esto, Pulamien, que hoy nos encontramos presente con gran sacrificio a todo aquello que nos ayudaron también a agradecerle. Agradecerle toda la fuerza de la naturaleza, en principio. Mi nombre es María Elena. soy pillancuche de un pueblo no de una comunidad ni de un solo territorio sino de todo el territorio sino de todo un pueblo. Así que esa es nuestra preocupación, nuestra inquietud, nuestra palabra estará presente del estado argentino. Venimos a denunciar, pero también venimos a apoyar de Camelín Huchanmapu de los cuatro puntos cardinales de la provincia de Río Negro, de Neuquén, y de, a denunciar el atropello a través de una jueza de Silvina Domínguez y a través de las distintas autoridades de este país. Una vez más, nos toca llegar a, hasta aquí buscando un poquito de justicia de las autoridades que administran este espacio territorial que a lo largo de doscientos y tantos años se ha desarrollado en nuestro espacio territorial de cada pueblo originario que habitó aquí, en lo que hoy se llama Argentina. Ha sido siempre un permanente luchar contra la indiferencia, contra el racismo, contra la prepotencia, contra el poder político y económico de este país, que no ha tenido contemplaciones para con los pueblos originarios. Y que al más de 200 años, y con todos los derechos que esta democracia, que Argentina se supone que vive en un país democrático, donde hay derechos humanos, donde hay derechos de las mujeres, donde hay derechos de los chicos, de los niños, de las niñezes, como, como le dicen aquí en la política de Buenos Aires. Pero lamentablemente el, re el reconocimiento, esos derechos en nuestro territorio, en la zona sur de la Argentina, están muy lejos de poderse aplicar el derecho de los pueblos originarios a una libre determinación, a un territorio apto o insuficiente para el desarrollo humano. Aquellos que han podido colaborar con ella, con su gente, con los piches, para poder hoy estar acá y traer un reclamo. El reclamo de ella es el rehuel. Volver al regue con su gente, con sus pichi. La machi hoy si tuviera que volver a su regue no tiene nada. No tiene ruca, la han echado todo abajo, se han llevado todo. Hoy nuestro pueblo, que nuestra machi, no tiene nada. Es el Estado. Así que eso nomás, ahí va a seguir hablando mi amor. Incheta, Soraya, maicoño Piñen, Pilián, feula. Por eso hoy saludamos a las fuerzas. Estamos aquí por un mandato que nos dieron las fuerzas, nuestras autoridades que nos hablan desde el Wenumapu, que nos aconsejan desde el Wenumapu, y a partir de ese ngulam, de ese consejo, es que realizamos un futacho aún, una gran reunión el día 25, 26 y 27 de noviembre, donde se juntaron más de 100 personas representantes de muchas co eh, comunidades OLOF de Neuquén, Río Negro y Chubut. Amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos eh, en nuestro programa, digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto.